Muy buenas tardes, amigos del de Perú, y muy buenas noches, amigos en Europa. Acá, el día de hoy, eh, estamos a este momento, seis de la tarde, con um, 14 minutos. Seis de la tarde, con 14 minutos, el día de hoy, primero de marzo del 2023 Bien, el Perú tenemos a una de la tarde. Una de la tarde con trece minutos en el, en el territorio patrio. bueno no, eh, son reciba, doce y trece. Doce y trece, gracias por la corrección, don Manuel. Estamos ya tratando de, este, Ay, eh, amigos de Todo Cambia, tratando bien, de que don Manuel, con quien el día de hoy vamos a conversar, don Manuel Benza Fluker, eh, tratando de ubicarse en un lugar adecuado para tener una adecuada conversación sin los eh, ruidos que a veces este, no son oportunos. Nuevamente les digo, reciban el saludo de Manuela Bastidas a través de tu espacio Todo Cambia Noticias. El día Estoy de listo. hoy, primero de marzo del 2023, eh, a 83 días de esta dictadura militar 83 días en el que tenemos más de 70 muertes, una serie de violaciones a los derechos humanos, como bien lo ha señalado no solamente las Naciones Unidas, quienes están pidiendo información al Estado peruano sobre las graves violaciones a los derechos humanos. El día de hoy también, el día de hoy también eh, se reinicia las diversas protestas legítimas, por cierto, para exigir en primer lugar la renuncia de Dina Boluarte, estos y otros temas. Vamos a conversar con eh, don Manuel Benza Fluker, a quien le doy la más cordial bienvenida, saludándolo y agradeciéndole de antemano su presencia en Todo Cambia. Muy buenas tardes, don Manuel. Le saluda desde Milano, Italia, Manuela Bastidas. Muchas gracias, Manuela. ...y a tu programa Todo Cambia Noticias. Aquí estoy a la disposición. Este es el, estoy en el campus de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho... ...donde hay un, un sol muy fuerte. Este, estamos en pleno verano. Pero me he, he podido encontrar un lugar con sombra para poder conversar sí. Gracias, gracias don Manuel por hacer la deferencia a este espacio de análisis de los acontecimientos que se vienen dando en nuestra patria. El día de hoy sabemos de que muchos muchos connacionales nuestros se están movilizando desde el interior del país para nuevamente en la capital expresar su protesta, alzar su voz y exigir la primera demanda, que es la renuncia de Dina Boluarte. Usted, don Manuel, ¿cómo analiza estos 83 días de dictadura en nuestra patria con graves violaciones de los derechos humanos? Es una de las etapas más negras de la historia del Perú, en donde el Estado, las fuerzas militares y policiales del Estado, digamos, han matado, han asesinado a muchos compatriotas y eso. Está quedando impune, no hay ninguna intención de juzgarlos a los que planearon estas actividades de la policía y de los soldados y también a los responsables políticos, es decir, a la presidenta Boluarte y a su gabinete, presidido por el señor Otárola. Eh, no se ha avanzado absolutamente nada, a pesar de protestas legítimas como las expresado y tengo que añadir lo siguiente: eh, en un país de discriminaciones, en donde el centro que es Lima, y las periferias que son provincias, eh, digamos, no hay diálogo. Las, las provincias han venido a solicitar, a digamos, a exigir que se les escuche y no se les escucha no quieren dialogar, eh, pues en esa situación yo me hago algunas reflexiones que las voy a hacer rápidamente. En primer lugar, yo califico a la señora Dina Boluarte como una rehén. Ella está colocada ahí por la mayoría del Congreso y por la cúpula de la Fuerza Armada para, digamos, literalmente quemarse porque no quieren poner al presidente del Congreso que es uno de ellos, o sea, el general en retiro, José William Zapata. Y entonces, digamos, le han, le han dicho lo siguiente, aparentemente yo creo que tengo la razón. ¿Qué cosa le han dicho? Le han dicho, si tú renuncias, vas a la cárcel. Para esto hay un triángulo, digamos, de relación entre la Fuerza Armada y el Congreso y la Fiscalía. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha presentado ya hace como un mes una acusación de genocidio a la, la presidenta Dina Boluarte, que no es que la quieren usar, la tienen, es para chantajear. De manera que la señora Dina Boluarte, si renuncia, va a la cárcel. Y por eso no va a renunciar, porque la Fuerza Armada y la, digamos, y la mayoría congresal no quiere, ¿ya?, y Diamán, tendría que ocurrir un terremoto político para que eso ocurra. Y yo, me, digamos, yo quisiera que se vaya, pero no puedo confundir deseos con realidad. Soy sociólogo. Y ahí yo creo que, digamos, desgraciadamente esta señora se va a quedar porque el poder está detrás de ella. Y, quiere, y no quiere que renuncie si no la meten a la cárcel. Bien, eso es por una parte. También se pide, por el pueblo y con toda razón, que se cierre el Congreso. Pero ¿cómo se puede cerrar? Solamente si el Congreso se autodisuelve. Si hay una votación y entonces la, eh, la mayoría de congresal de pronto vota por la autodisolución. Pero eso es imposible. No, no se van a autodisolver. Entonces, tenemos dos peticiones correctas que desgraciadamente, a mi juicio, no van a suceder porque el poder económico está detrás y también la Fuerza Armada. Y por eso, en un análisis sincero, debemos decir que... Por el momento hay una, un bloqueo y no hay salida posible. El pueblo pide una cosa y el poder quiere otra. Y entonces en esa lucha estamos. Una lucha que claramente lo ha señalado don Manuel Benza Fluker. Como bien he dicho, desde su mirada de, de sociólogo, una mirada profesional ...y no una mirada cargada de subjetividad. Cierto, miles de peruanos queremos que Dina Boluarte renuncie. Todos, creo, al 96% queremos que este congreso nefasto, por cierto, se cierre. Y obviamente son dos eventos que tienen control... Eh, ...quienes están en el poder en este momento con sus aliados, obviamente. En ese escenario entra a jugar el actor principal, don Manuel. Un actor principal, pero que eh, por diversas consideraciones eh, no solamente debería ser actor principal en la práctica, sino de que es es el soberano. ¿Cómo asumimos el hecho de que el día de hoy esté retomándose las movilizaciones en nuestra patria y obviamente ya salió el ministro, eh, el premier a señalar que las policías tienen órdenes de poner orden, ¿no? Eh, ¿Cómo vemos? ¿Cuál va a ser? ¿Van a, ¿Se va a teñir de más sangre en nuestra patria? ¿Va a haber eh, desde su mirada un manejo más adecuado de las fuerzas policiales y militares? ¿O ¿Cómo ve la organización del soberano? Es cierto que ahora eh, los que dan órdenes en el ejército y en la policía se van a cuidar porque hay un gran desprestigio en el Perú por las acciones de muerte que ellos han generado. Es cierto, y, y se van a cuidar un poco. Pero eh, siempre en todo ejército o policía hay individuos que, digamos, pueden disparar. Y yo creo que puede, a ver, se pueden suscitar otra vez muertes, desgraciadamente. Y nuestro pueblo seguirá luchando. Pero eh, es verdad también que en la lucha, digamos, no, no siempre se gana. Y ahora estamos a punto de ganar. Pero el poder está en contra. Y me refiero al poder fáctico, es decir, al gran capital y al poder de la Fuerza Armada. ¿Ya? Y ellos están en contra del pueblo. Son, digamos, enemigos del pueblo. Y por lo tanto, el pueblo tiene que seguir luchando para tratar de doblegar ese poder. Pero no es fácil. Vamos a ver qué sucede, porque yo no soy adivino. No es adivino, pero tiene bastante agudeza política para hacer los análisis, don Manuel, invocando a ese de que este, le invitamos. ¿Cómo, eh, qué, qué, qué nos puede decir acerca de los otros, que también le hacen el juego a las Fuerzas Armadas y al poder económico? Y hay que decirlo, este espacio se caracteriza... No solamente por decir en la medida de todo lo que podemos, despojándonos de nuestras propias posturas, de decir las cosas tal cual son. Es de que vemos que hay una clase dirigente, política, dirigente, politizada, politiqueros, póngale el adjetivo que usted quiera, claramente identificado, y que tienen discursos y posturas inclusive eh, curules de la izquierda que están jugando también en pared con estos poderes fácticos y en todos sus discursos invocando al proceso de adelanto de elecciones eh, eh, poniendo en la práctica Río Revuelto ganancia de pescadores ¿Cómo ve ello? Sí, es verdad que hay gente que originariamente fue de izquierda y que ahora por la curul se convirtió oportunistamente en posiciones derechistas. Yo no considero que la mayoría de los que se dicen de izquierda sean de izquierda. Son, ahora son de derecha, realmente. porque, por ejemplo, Waldemar eh, Cerrón, que dice ser de izquierda, votó por uh, elegir a los miembros actuales del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional que está trabajando con el Congreso y que es también de derecha o de ultraderecha, porque son siete miembros, algunos de derecha y otros de ultraderecha. Y Waldemar cerrón que se dice de izquierda, votó por ellos. A mi juicio, Waldemar cerrón ya es de derecha. Muy bien que lo dice. ¿Sabe por qué le comento? Eh, los peruanos en el exterior no somos ajenos a toda esta dinámica política por la que estamos atravesando, y muy a pesar de aquellos que no quieren escuchar esta mi postura, ajante, no de ahora, sino de siempre, en el que he señalado que aquellos que utilizan el, el discurso de la izquierda y traicionan a los de la izquierda deben ser doblemente sancionados por traidores, es que se ve unas movidas, yo no sé si esto se ve también allí en Perú, por ejemplo, le, le, le hago un un relato un poco. Mucha gente que acá se dice de izquierda, inclusive frecuente el partido comunista italiano y en España y tanta cosa, pues claramente se le ve con gente de la derecha, con discursos de la izquierda, pero apostando por la postura de fuerza popular, un zancochado con mango, eh, puramente por intereses personales y hasta... Y los, y los um, tentáculos de Cerrón han llegado a estos espacios, ah, le digo, claramente identificados los tengo, que en su momento voy a dar nombres, pero los tentáculos de Cerrón por ahí, por ahí, se dicen muchas cosas de que inclusive se estaría financiando algunos espacios y que obviamente eso es preocupante. Pero lo mismo se da en el Perú, en Lima, Perú, en el interior de nuestra patria. Más allá de Gualdemar Cerrón, eh, la gente, ¿qué es lo que dice? Ya nos tenemos claramente identificados a los cerrones, ¿no? Como traidores y corruptos. Eso hay que decirlo. Pero, ¿cómo ve esta dinámica al interior? No solamente ya de Lima y en los escaños congresales, sino en Lima. Y en el interior del país. Bueno, eh, es cierto que para ser de izquierda, se requiere, por ejemplo, conocer muy concretamente la realidad, porque la realidad, cuando uno sabe verla, pues ve la pobreza, por ejemplo, la extrema pobreza, y entonces uno quiere cambiar eso. Y entonces es muy importante el estudio de la realidad. Por otro lado, eh, para ser de izquierda, también se requiere sensibilidad. La persona que no es sensible no le importa y suele ser de derecha porque no le importa la vida de los demás. A él le importa solamente él mismo. O sea, son individualistas y, lo, y todos los individualistas son de derecha. Eh, la gente que cree la solidaridad es de izquierda. Pero, desgraciadamente, mucha gente que a lo largo de su vida comienza siendo de izquierda, después de un tiempo, por, porque busca una oportunidad de trabajo, por ejemplo, se vuelve de derecha. Total, ¿qué me importa? Dice, ya conseguí trabajo. <ríe> si me lo dio alguien de derecha, pues yo también voy a decir que pienso igual. Y eso... Sucede todos los días, ¿no cierto? Gente oportunista, hay en todas partes, también en Italia, ¿no? Y en el Perú, por supuesto, ¿no? No, no, no, sí, nos permite, no por nada uno está en estos avatares, no del poder, no de, de la conducción del Estado en ninguna de sus formas, sino estos espacios nos ayudan a conocer quién es quién, y yo le voy a decir francamente, vuelvo a decirle, preguntando sobre Perú. Muchos ya están en campaña electoral, igual que Fuerza Popular, también en el exterior están en campaña electoral. Los de Fuerza Popular y estos tentáculos de la supuesta izquierda, ya están en campaña electoral, ya están perfilando sus candidaturas, mientras, eso hay que decirlo, mientras el pueblo está saliendo a protestar, ese pueblo que no se siente representado, por algunos que hacen uso y abuso de los discursos a favor del pueblo, pero en su práctica están en contra de ellos. ¿Lo mismo se está viendo en el Perú? Exacto. Es lo mismo que se ve acá. Por ejemplo, aquí mismo, en la universidad donde en este momento estoy, pues hay muchos profesores y alumnos que dicen ser de izquierda y en realidad son de derecha. Yo lo sé, porque yo toda mi vida he sido de izquierda y como soy sociólogo pues sé estudiar estas cosas ¿no? y la verdad es que bueno a pesar de todos los problemas hay que mantener la línea hay que ser consecuentes y nunca quebrarse nunca dejarse sobornar uno considera ver en este caso cualquiera que que, digamos, eh, mantiene su posición a pesar de cualquier cosa, esa es una persona digna. La persona digna no es lo más importante, porque es difícil encontrar personas dignas en la derecha, pero hay unos cuantos nomás. La verdad es que normalmente las personas dignas y patrióticas, están en la izquierda. Qué bien, qué bien, qué, qué, qué mensaje tan esperanzador eh, que nos da de que todavía en la izquierda haya a personas dignas, sí, hay que identificarlas, hay que darles el espacio, pero también desde, desde todo cambia, les decimos, hay que identificar aquellos que manejan el discurso de la izquierda. Al menos este mensaje va para los peruanos en el exterior, don Manuel. Hay que identificar a aquellos que utilizan a los peruanos en el exterior en su discurso, patean para la derecha, comen con la derecha, se acuestan con la derecha, y en este proceso de elecciones este, tienen un discurso a favor de la izquierda, pero ya poco creíble y poco reconocible. Al menos a ellos hay que empezar a identificarlos en Italia, España, Argentina... Pero bueno, eso va a ser seguramente otra conversación porque usted también conoce muy bien, porque tiene un hijo, tenemos conocimiento fuera de nuestra patria, quien le expreso mi saludo y consideración a través de estos espacios. Volvamos a lo nuestro, seguramente vamos a hacer un programa para identificar a samarros que están ahí este, en este escenario cuando aparecen procesos de elecciones cuando podés en procesos de elecciones que muy bien saben acarraparse y colocarse en el escenario, pero el ser dirigente no se construye ni con dinero ni de la noche a la mañana, ¿no, ¿No don Manuel? Es un proceso de conocimiento sí. y, de, y de templar el carácter en las calles, en las luchas, y, y en ser coherente entre el discurso y la práctica, pienso yo. Por supuesto. Por ejemplo varios uh, compañeros uh, organizamos el paro nacional del 19 de julio de 1977, que tuvo como consecuencia el retiro de Morales Bermúdez, pero antes una asamblea constituyente. Y es que el señor Morales Bermúdez se vio obligado a hacer una asamblea constituyente e irse. Porque el pueblo paró completamente. Y el único paro nacional absoluto que ha habido en la historia del Perú ha sido el 19 de julio de 1977. Yo considero que, lo que fue absolutamente contundente. Es decir, no había movilidad, no habían bancos, todo estaba cerrado, las calles estaban vacías, nadie circulaba, es decir, no se escuchaba ni una mosca. Ese es un verdadero paro. Un paro que se preparó durante tres meses previos. O sea, un paro nacional hay que prepararlo y debe ser contundente. ¿no? Y, y bueno, yo me enorgullezco de haber participado en la organización de ese paro nacional. Nuestras felicitaciones, por eso Todo Cambia se enorgullece de tenerlo y de estrechar, intercambiar algunas ideas y recepcionar algunos puntos de vista de usted, a quien le expresamos nuestro absoluto respeto y consideración, don Manuel, a través de todos los seguidores de Todo Cambia. Les pido, compartan esta entrevista, hay que empezar a aprender, a educarnos, a formarnos, porque el hacer política es una acción noble, no de improvisados, no de ganapanes, sí de gente que se debe formar y de tener una línea de conducta, no que baje la cabeza ante los intereses de ONGs, no, no, no, no, sino ante intereses supremos, como los que son los intereses de la mayoría de nuestros compatriotas peruanos. Dicho esto, vamos a pasar a otro tema, don Manuel. El día de hoy, el día de hoy se retoman las marchas, le decía, y paralelo a eso, las Naciones Unidas ha pedido al Estado peruano informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Eh, ¿Cómo toma en primer lugar estas movilizaciones? ¿Ya se siente algún movimiento? ¿Cómo avisora ello? ¿Y qué va a responder desde su punto de vista um, a este requerimiento que le hace eh, eh, eh, le hace las eh, Naciones Unidas al Estado peruano bueno en cuanto a las movilizaciones debo decir sinceramente que el norte del Perú se mueve muy poco cuando se mueve aquí por ejemplo en Huacho no ha habido movilizaciones ¿ya? pero en el sur sí en Puno, por ejemplo, la gente se está embarcando para venir a Lima de nuevo. Y en Cusco también, en Arequipa, ¿no? Pero, digamos, desgraciadamente, no. yo no veo movilizaciones, no sé, no sabemos de movilizaciones que se hayan producido, por ejemplo, eh, digamos, en Chiclayo. o Movilizaciones en Trujillo. Son muy pocas. Hay, pero muy poquito. Y esto es, merece un estudio sociológico. No voy a desarrollarlo aquí. Pero es cierto que en el Perú el norte no se moviliza. El sur sí. ¿Ya? En cuanto a lo segundo, yo estoy muy feliz por el hecho que Naciones Unidas, la organización más grande ¿no? que, digamos, representa a todos los países del mundo, se haya pronunciado ¿no? por, en, eh, porque quiere saber si aquí se violan los derechos humanos y luego no lo pregunta por, por gusto, lo pregunta porque ya sabe que se viola. ¿No es cierto? De manera que aquí no van a decir que es Evo Morales el que está preguntando, o que digamos, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, por fregar al Perú, está preguntando, no, es Naciones Unidas la que pregunta, porque saben perfectamente que aquí se violan derechos humanos y que han matado mucha gente, ¿no? Y muchos heridos también. Es decir, que... En este régimen actual, cívico-militar, se mata a la gente. Esa postura hay que escucharla y hay que difundirla porque eh, muchos se están cuidando y están actuando con cálculo político y lo que acaba de decir don Manuel Benza es claramente la postura que debe tener un peruano digno. Yo saludo esa postura. Eh, Dina Dina se pelea con todos. Se pelea con él, Mata al pueblo. Se pelea con Colombia, se pelea con México, eh, y algunas eh, en, en otros espacios también repiten estas malas, malas formas de hacer política. Bueno, son propios de dictadorzuelos, de dictadorzuelas, que cuando quieren mm, hacen lo que les da la gana con lo que es eh, la decisión que debería ser del soberano. ¿Cómo analiza el hecho de que no se eleve? como, como mmm, quien dirige los destinos de, una, de, de un país, de, un, de una nación, sino muy por el contrario, descienda a esos eh, espacios de, eh, en el que se está aislando a nuestra patria. No a DIN, eso no nos interesa, que DIN se aísle no es lo de menos, sino está aislando al Perú del contexto internacional. Bueno. Yo me permito explicar las cosas un poco diferentes. A ver, siempre hemos constatado que el imperialismo norteamericano es una realidad. Y el Perú, digamos, en el momento que Héctor Bejar dejó de ser ministro de Relaciones Exteriores, el, el, el imperialismo norteamericano festejó porque Béjar era izquierda ¿no? y entonces iba a querer relaciones iguales con todos los países y no solamente depender de Estados Unidos en todo lo que se trata de geopolítica, de manera que el voto en Naciones Unidas del Perú ha cambiado ahora por cual, cualquier iniciativa norteamericana en el Perú Votan a favor de lo que dice Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, quiere decir que Estados Unidos, la embajadora Lisa Kena, embajadora de Estados Unidos en el Perú, se ha reunido con Dina Boluarte y le ha dicho, le ha dado instrucciones y le ha dicho: Mira tú, tú tienes que romper con Colombia, romper también con México. Tienes que romper con Bolivia. ¿Por qué? Porque esos son de izquierda. Y, y, y la otra obedece. ¿Ya? Así la cosa. Entonces, el imperialismo existe. No ha terminado. No. Nosotros vivimos, no somos, somos un país dominado y dependiente. Ese es cierto. ¿Ya? Qué bien escuchar esta, esta, este, esta descripción que hace de nuestra realidad internacional, ¿no?, dominados. Y en, esa, en ese escenario de dominación no solamente vemos ellos, sino también el atropello. Pasemos a otro tema, don Manuel. La postura de estos congresistas, no solamente que se levantan el, en peso a nuestra patria, a través de las millona los millonarios gastos que se hacen en lujos, insulsos, eh, eh, eh, en comilonas, en televisores, en eh, eh, alfombras, sino también vemos la prepotencia del poder. Al señalar, Cueto, este congresista de estos, eh, del Congreso de la República, señalar que impidan el ingreso de nuestros compatriotas del interior del país a Lima, a esa Lima que está sitiada. ¿Qué opinión sí. sobre ello? Bueno, primero, con los lujos. Uh, realmente, es un escándalo que con el dinero de todos los peruanos, el dinero del presupuesto de la República, si sirva para que los parlamentarios coman. Yo fui parlamentario, no se llamaba congresista, sino diputado. Había senadores y diputados. Yo era diputado y gastaba en el comedor de la Cámara de Diputados mi propio dinero para comer. ¿Ya? Pero resulta que ahora estos señores querían, digo querían porque acaban de dar para a marcha atrás, ¿cierto? Eh, querían comer de las, de las arcas del Estado. O sea, se habían fijado un total de 180 soles diarios en comida, perdón, desayuno, almuerzo y comida. No hay derecho, porque ese dinero sale de nosotros. ¿Sí? En vez de pagarse su propia comida, nos las están cobrando a todos nosotros. Estos son unos sinvergüenzas. Y en eso están todos los, los parlamentarios. Porque ahí no distingo ni de izquierda ni de derecha. Son unos sinvergüenzas. Y al final, ¿no? Han tenido que retroceder. El consejo, eh, el, ¿quién le aconsejó al presidente José Luis Zapata, presidente actual del Congreso, para comprar esos lujos? Le aconsejó el, que, que se apetezca. El, eh, el señor Chevasco, aprofusimorista, pues él es un hombre de ultraderecha, y le dijo, no importa, total, tenemos plata para gastar, y el presupuesto del Congreso es autónomo, o sea, en otras palabras, no eh, ellos mismos se fijan en el presupuesto, porque son los que deciden en el Congreso mediante votación. Entonces, yo Considero que los periódicos han debido de decir más claramente cómo es posible que en medio de la crisis económica, cuando hay mucha gente que no tiene ni siquiera agua y desagüe, ni tiene luz, o sea, energía eléctrica, se dan estos casos escandalosos en los cuales unos cuantos congresistas, mejor dicho, todos los congresistas, comen de nosotros. No hay derecho, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, yo no me acuerdo cuál fue tu segunda pregunta. ¿Cuál fue? Le decía eh, no solamente el hecho de que estos gastos, sino de que el congresista Cueto haya señalado que se prohíba, así, se prohíba el ingreso de los peruanos que se están movilizando del interior del país a ingresar a Lima. Bueno, Cueto es vicealmirante en retiro y cree que todos los peruanos somos cachacos y nos puede dar órdenes. Él se él se, se, se, se, digamos, se ha metido en la cabeza que nos puede dar órdenes y no es así. Somos ciudadanos y a nosotros no nos puede dar órdenes ese señor. Ese señor es uno de los cuatro oficiales generales que hay en el Congreso. Lo voy a mencionar. El general Chiabra, congresista. El general José William Zapata, no solo es congresista, sino es presidente del Congreso. Ya. Otro oficial general, el general el, el, el vicealmirante Mon, Jorge Montoya. El escándalo de las alfalfas, ¿no es cierto? Ya. Y eh, el, ahora el vicealmirante no me extraña que comience a dar órdenes de que nadie puede entrar a Lima como si fuera un guardián de Lima un estúpido ¿no? Eh, por supuesto la gente va a pasar porque nadie le, va, tiene, le debe obediencia a un a un idiota y este señor es un idiota en vez de ser digamos, congresista, debería irse a su casa. Sí. Las palabras de don Manuel eh, en esta conversación de eh, que estamos analizando a 83 días de dictadura y de más de 70 muertes y grave violación de los derechos humanos. Compartan esta entrevista. De igual manera, don Manuel, usted lo ha llamado como se merece. Y verdad, qué eh, bien que lo haga, para que en este momento de ese direccionamiento político que debería darse en las protestas. Vemos que muchas banderas se están eh, levantando, unos piden un tema, otros piden otro, pero creo que el tema en general y común a todos es la renuncia de Dina Boluarte. En este escenario se pide la renuncia de Dina Boluarte, eh, hay manifestaciones y paralelo a ello... El peruano, los manifestantes, con todo el derecho que eh, eh, lo señala esta constitución tantas veces eh, defendida por este sector, pues eh, estos peruanos estamos desprotegidos. El TC a favor de la criminalidad, la Fiscalía a favor de la criminalidad, el Congreso a favor de la criminalidad, el Ejecutivo a favor de la criminalidad, los medios de comunicación a favor de la criminalidad. ¿Qué hacemos? ¿Ante quién y a quién invocamos para que protejan los derechos de estos peruanos que van a salir a protestar estos días? Sí. Antes de contestar, esa pregunta en la cual tú quieres saber a quién acudimos, ¿no es cierto? Pues quiero decir lo siguiente. Los cuatro oficiales generales, esos que ya mencioné, son la correa de transmisión con la cúpula del ejército y de la Fuerza Armada, concretamente con el jefe del comando conjunto y el jefe del ejército, el jefe de la marina y el jefe de la aviación. Y eso también es un poder. Y entonces, eh, digamos, eh, eh, digamos que la, los congresistas, esos cuatro congresistas, tienen facilidad absoluta para conversar con la cúpula de la Fuerza Armada. Y ellos, que tienen el poder de las armas, deciden. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, eh, eh, pues, ¿a quién acudir? Solamente el pueblo puede resolver las cosas. Desgraciadamente, bueno, todos los, los presentadores de la televisión en Lima, pues todos son mermeleros, o sea qué significa mermeleros? Reciben dinero extra para tener la posición que tienen. Todos son de derecha y de ultraderecha. Mónica alerta el señor Jaime Chincha, un tal José de que no sé cómo se apellida de RPP, ¿no? Eh, y así Mavi Huertas, qué sé yo. Entonces es un poder también, el poder de los medios de, lo, de, la, de comunicación, que manipulan, digamos, de acuerdo a los intereses, a los grandes intereses, digamos, que se juegan en este momento en el Perú. Por ejemplo, uh, van a comenzar uno por uno a, a, a vencer los contratos, y quienes van a renegociar en qué términos se va a producir esa renegociación. Bueno, ahí no interviene el pueblo, ¿no? Eso, lo, ahí están los lobbies. Los lobbies van a, digamos, a decidir quiénes, a, en qué términos se renuevan los contratos, los contratos legales, ¿no? Por ejemplo, los contratos de, con las grandes mineras van a vencer. Y muchas de ellas, de las minas, no pagan impuestos o pagan muy poco. Y entonces, por supuesto, debería proceder para un buen peruano que las minas paguen más, porque eso enriquecería el presupuesto y haría que todos los peruanos tengamos más dinero en el bolsillo, pero en vez de a ello, pues los traidores a la patria que firmen, que firman esos contratos en la época de Fujimori, no, les regalaron prácticamente ¿no? Un mil, miles de millones de dólares al final el contrato, ¿no? porque repito o no pagan impuestos o pagan muy poco. Y entonces, ahora, en, si fuésemos un gobierno patriota, pues al renovarse le cobraríamos más a las mineras, ¿no es cierto? Para que ese dinero vaya para, por la población en el presupuesto general de la República. Pero resulta que justo se comienzan a vencer los contratos. Ah, ahí, esa es la razón por la cual los congresistas se quieren quedar. Dina Boluarte se quiere quedar. El TLC se quiere quedar. Y hay, es decir, la, la señora Patricia Benavidas, de la fiscal de la Nación, se quiere quedar. Igual que Blanca Nelly de Colán en las épocas de Fujimori y Montesinos. Es eso. Eh, sí, pues, esa es la realidad dura, cruda, pero es la realidad de nuestra patria. Usted, eh, como analista, como sociólogo, como peruano, involucrado en eh, no solamente el análisis político, sino en esa lectura tan minuciosa de nuestra realidad. Creo ¿Usted nos hace una pregunta acá? Agradezco a Christian Wagner Casimiro. Eh, la liberación de y restitución del presidente Pedro Castillo, ¿cree que vaya a ser posible don Manuel benza -Fluker? No, no lo creo posible. Así de simple, no lo creo posible. Los poderes que están detrás lo van a impedir de todas maneras. yo le ruego, por favor, amiga Manuela, me tengo que retirar. Yo tengo que hacer un trabajo hasta la una y yo no tengo tiempo. Por eso es que me voy a despedir. ¿Eh? Muchísimas gracias. ¿no? Agradecerle a usted, don Manuel, la gentileza de haber compartido con nosotros en Todo Cambia. Nosotros, amigos de Todo Cambia, les decimos... El día de hoy, dentro de breve, vamos a también tener la participación del fiscal eh, Cegarra para que nos hable sobre estos juegos sucios de la Fiscalía de Patricia Benavides, la presidenta del Ministerio Público, ¿no? eh, la fiscal de la Nación. Gracias, gracias, don Manuel. Gracias. Sus palabras de despedida, todo cambia. Bueno, que me despido con muchísimo gusto. Gracias. Gracias, don Manuel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Zulemo Chante. ¿Por qué Estados, tiene? Pues Estados Unidos tiene que decirnos lo que tengamos que hacer? La embajada de los Estados Unidos en Perú también debería ser expulsada del Perú, así como expulsaron al embajador de México. Sí, pues sería eso lo más correcto, ¿no? Pero um, si los congresistas, si este Ejecutivo está justamente de rodillas ante este país injerencista como es Estados Unidos... Uh, poco o nada podemos hacer frente a ello y lamentablemente los que manejan el poder así son de corruptos y vendepatrias, obviamente. Gracias, a, estimada Manuela. ¿Sabe cuál es el estado del presidente Castillo? Les señalo que el día de mañana voy a tener una importante entrevista. Yo les pido que se conecten, va a ser entre las 4 o 5 de la tarde, con los juristas, todo el equipo de eh, trabajo que ha ido a Ginebra y que vamos a estar en entrevista con el abogado, con parte del equipo técnico, eh, los, el abogado, el asesor legal obviamente, para que nos den a conocer eh, el informe que se, ha presentado, que se va a presentar ante este organismo internacional. Eh, y ahí vamos a ver qué nos dicen de, de Pedro Castillo, ¿no? Eh, es necesario de que sigamos haciendo incidencia. Yo me permito decirles, a través de este espacio, no he salido tres días casi por un tema de salud, aparte porque lo voy a decir también públicamente por un tema de estudios. Eh, y, y lo otro es de que, bueno, eh, eh, a nivel internacional, ustedes saben cuál es mi postura, amigos, de todo cambia. Yo no tengo pelos en la lengua, yo no le debo nada a nadie, yo no tengo rabo de paja, así es que a muchos les ha incomodado en la última el último vídeo que he realizado en el que eh, prácticamente le digo sus verdades a Lizar Saburú, así es que algunos los ha hecho saltar de sus asientos, mmm, y peruanos que se encuentran en el exterior, ¿no? que claramente tienen una postura muy oportunista y, y, y muy, muy complaciente con corruptos y, sus, y hechos de corruptela, que se debería también empezar a decir más adelante, a través de este espacio lo voy a decir con nombre y apellido, quienes eh, se sienten afectados por la postura clara y directa de Manuela. Pero yo no puedo rendirle pleitesía ni a Lizar Saburú, ni a los cónsules, ni hacer uso de las asociaciones o armar asociaciones en el exterior para beneficiarme y vivir de los peruanos en el exterior. Esa no es mi postura. Yo no actúo así, yo no... Oh, eh, no es mi línea de conducta, siempre lo he dicho, Manuela Bastidas, a través de este espacio y de todo mi quehacer político, siempre he actuado con transparencia, marco distancia de las asociaciones y de todos aquellos que rinden pleites y a los consulados, a los cónsules, a Cancillería, y aquellos que viven de esos espacios, ¿no? Entonces, con mayor razón a organizaciones políticas, supuestamente que se están activando aquí en el extranjero, en diversos países de Europa, con una clara postura de, de, de estar ya en procesos de elecciones, ¿no? Y con, donde vemos que se están juntando gato, perro, pericote, con afanes puramente electorales. Mientras en nuestra patria se están eh, dando las protestas para qué? Para, primero que nada, se, eh, se vaya Dina, esta miserable asesina que es responsable de la masacre de, y muerte de más de 70 peruanos que... Eh, se convoque a un proceso de consulta popular para un nuevo contrato social, que se cierre este Congreso y que se cree las condiciones para ir a un nuevo proceso electoral. Pero hay algunos que tienen otro afán, hay algunos que tienen el afán de adelantar el proceso de elecciones con un claro objetivo y cálculo político que particularmente yo detesto esas posturas definitivamente. pero en el exterior hay de todo, hay de todo, señores, hay que empezar a identificar a gente de la derecha que ahora con el mismo estilo de los fujimoristas están con un discurso de ser de izquierda. Con, y eso es nauseabundo, eso hay que denunciarlo. Ahora todos son de izquierda, eh, ahora todos asumen liderazgos y cuando esas organizaciones están pegadas con Moco y Baba, y es lo único que hacen es dividir más a la población, es no sentar posición, están escondidos bajo sus asientos o debajo de sus camas y cuando hay procesos de elecciones recién salen a querer tener protagonismo utilizando el nombre de los peruanos en el exterior. Eso no hay que consentirlo definitivamente. Eh, dice, ¿preocupa la salud del presidente Castillo? Esperemos, esperemos que no le haya pasado nada, esperemos ojalá el día de mañana nos puedan informar todo este equipo de abogados y gente que está en esta dinámica de defenderlo y porque eh, obviamente hay mucho atropello y mucha violación a los derechos humanos y vuelvo a decir, legítimamente hay la preocupación de que le pueda pasar algo, ¿no? Esperemos que mm, mm, a eso no se tenga que llegar, pero en dictadura, señores, todo es posible, todo es posible y si detrás de esto hay, hay está la mano de Fuerza Popular, la mano de Renovación Popular, de Avanza País, de Podemos, pues, ¿qué podemos esperar de miserables criminales? Absolutamente nada. Eh, miren, acá me dice, bien dicho, queremos conocer a los que apoyan este pseudo gobierno desde el exterior. Les voy a decir nombres, y apoyan y tienen fotos, pero en este momento... Están ingresando a espacios donde se empiezan a infiltrar en las protestas también de los peruanos en el exterior. ¿no? Entonces, es, es realmente asqueroso lo que están haciendo. Las mismas prácticas de, de fuerza popular, igualita. Así como ustedes ven que fuerza popular empezó a decir que es de izquierda, marca distancia de avanza país de, mmm, renovación, de renovación popular, quiere marcar distancia. No, eh, lo mismito se está dando en espacios de los peruanos en el exterior y, y afortunadamente conozco con nombre y apellido quienes están haciendo uso en su momento, voy a dar sus nombres si es que siguen, eh, siguen en ese afán de querer distorsionar las marchas y las protestas para beneficio puramente electoral no se puede utilizar estas marchas con cálculo político eso hay que empezar a decir y yo lo voy a decir desde todos los espacios. Si eso hace, si eso hace de que sigan señalando de que yo soy terrorista, que me prueben. Yo, yo no soy terrorista. Si yo por defender a, al soberano, a los pecs que venimos a trabajar en el exterior, que no lucramos con los peruanos en el exterior, mmm, dicen tendrán que probarlo en su momento. ¿No? En su momento, señores. Bien dicho, dice, ¿cómo es posible que apoyen a Lizar Saburú? Y si está siendo deshonesto al cobrar piáticos y hospedaje por visitar a su familia. Sí, pues, ya hay gente en el exterior que los tenemos claramente identificados, que se toman fotos y luego aparecen esas mismas personas en fotos con gente de la izquierda, en manifestaciones de la izquierda. Entonces, no es coherente. No puede ser coherente, esa es una tomadura de pelo para los peruanos en el exterior. Que a las 3 de la tarde estoy reunido con Saburú, ese miserable traidor, parte de la mafia criminal, y a las 7 de la noche estoy reunido reunidos con gente que dice está a favor de que se vaya a boluarte. Entonces no hay coherencia, no hay coherencia. Y yo no me presto para ello, absolutamente. Gracias, Manuel es estoy contigo. Me encantó la protesta frente a la embajada en Italia, donde estaba ese sinvergüenza con el cónsul. Y yo tengo que aclarar y decir gracias por preguntarme, gracias por preguntarme, Aurea Guerra. Te digo, yo en esa protesta escuché a algunos que decían que querían que Lizar baje para que converse con ellos. En esa protesta, yo escuché a algunos que tomaron y hicieron uso. De la palabra señalando que quería recibir explicaciones de Lizar Saburú. Bueno, es su postura, pero yo marco distancia porque Manuela Bastidas no dialoga con asesinos del pueblo. Y si a mí no me van a utilizar para ello, ni yo me voy a prestar a que me utilicen. Ellos saben de que Manuela es una madera bien dura de roer. No por nada estoy en política desde los 16 años. Yo no estoy hace tres meses en política y nunca he trabajado para el Estado, nunca. Solita, solita he forjado lo que tengo, lo que soy, pero sí gracias a que en las calles me han forjado, las calles me han forjado. Así es que si por ahí empiezan a escuchar algunas cosas porque se les dice a los corruptos, corruptos, y se les dice a los vividores de los pecs, vividores de los pecs, esa siempre ha sido mi postura. Siempre va a ser mi postura, señores. Leo, la izquierda es lo mismo que la derecha. En toda la historia del Perú siempre pasó eso. Lo de la izquierda se pasa, se pasan después cuando llegan al poder, se pasan a la derecha. Eso da cólera. O cuando lo que es peor, cuando lo que es peor, lo que hemos visto ahora, ¿no? ¿Cómo era posible que eh, Waldemar Cerrón elija un tribunal constitucional? con claras muestras de que ese, ese tribunal constitucional va a responder a la derecha. O cuando se maneja un partido de la izquierda con claros visos de responder a organizaciones, a ONGs, o como club de amigos, o como club de, de, de, de quienes van a bajar la cabeza porque el líder, el dueño, el propietario, el caudillo, dice una cosa, no les gustan las contradicciones internas, no les gusta que siente una oposición. Basta. Basta de que los partidos se presten para que solamente los votantes sean utilizados. ¿Verdad? De que, um, ojalá que estas protestas, ojalá que lo que ha pasado con Castillo, ojalá que lo que ha pasado en este momento desde el 7 de... Desde la asunción de Castillo para adelante, marque un antes y un después y se identifique claramente a oportunistas... Traidores, vividores de la política que abundan en nuestra patria y en peruanos en el exterior. Realmente estoy indignada, indignada con muchas cosas que hay que estar muy preparados para lo que se venga. Eh, bueno, dice Fabricio Ramos, Otarola, Manuela firma contrato con gas por 30 años. El, el quién es el presidente, de este tipo hay que denunciarlo. Eso es un miserable. ¿No? Otaro es parte de toda esta mafia criminal y es prácticamente quien está gobernando eh, en complicidad y en contubernio con estos cuatro eh, congresistas, eh, como lo ha dicho don Manuel Benza, eh, que es Quiabra, Montoya, Cueto y eh, este, William Zapata. Es la verdad, ¿no? Entonces están defendiendo sus propios intereses, ojalá que el pueblo sea sabio y sepa, más allá de organizaciones, sepa elegir aquellos líderes que los puedan representar en cualquier espacio. De aquí para adelante tenemos que tener una agudez política y una lectura política para no volver a cometer los mismos errores de poner. En, en esos espacios de decisión a gente que vive del Estado peruano, a gente que, que piensa que porque tiene plata va a avasallar, que porque tiene plata va a comprar espacios. No, señores, eso no, no se puede permitir, no se debe permitir. Hay que identificar a los infiltrados, es verdad, coincido contigo, 09870, hay que reconocer a los infiltrados y hay que desenmascararlos oportunamente y esos infiltrados en este momento en este momento en diversos lugares se están infiltrando para quebrar protestas o para hacer protagonismo puramente político. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No entiendo cuál es el problema de trabajar para el Estado. Los maestros las enfermeras trabajan para el Estado y sostienen el país. Son profesionales honorables y deberían ser mejor pagados por su vocación. Concordo contigo, amiga Lea, Lea, ¿no? Me refiero a estar en espacios de elección popular, a esos espacios de elección popular. Sí, pues, eh, eh, el trabajar en el sector estatal es un espacio al cual se debe de llegar por vocación de servicio, básicamente. Básicamente, esa es mi postura. por vocación de servicio, si eres docente, que sea por vocación de servicio, si eres policía por vocación de servicio, si eres enfermera por vocación de servicio, igual, para eso también, no solamente es la vocación, es la formación, la educación, el tener todo un percorso, un proceso, ¿no? Y hay que practicar la ética, cosa que no se practica de un tiempo a esta parte, hay que ser honesto en todo el sentido amplio de la palabra. Me refiero cuando digo trabajar en el Estado, en un espacio de cuando llegan por elección popular, ¿no? Y estos son pues, los regidores, los alcaldes, el gobernador regional, los congresistas, el presidente de la República, ¿no? Son los que más traicionan, sí, sí. son los que más traicionan, porque tú a ellos a través de tu voto les delegas tu representatividad. Y cuando estás ahí, que te traicionen, eso realmente debería ser moralmente sancionable. Y que obviamente a ellos hay que identificarlos, ¿no? El Tribunal Constitucional, Mr. Pinky, el Tribunal Constitucional fue pactado entre Fuerza Popular, Perú Libre, para seguir saqueando al Perú. Necesitamos gente nueva que busque transformar el Perú. Perú Libre tendría que responder por muchas cosas. Primero que nada, responder porque puso a Dina Boluarte en la plancha. Segundo, porque llegando a un espacio de poder fue sectario, antiunitario y sus mismas prácticas desde la región, poner en todo su entorno a su familia. Y, pero si yo les contara, aquí en el, en el exterior ha puesto a tía, prima, sobrino, hijo, comadre, compadre. Lo mismo que ha hecho en el Perú. Entonces, eso no se puede hacer. Hay mucha responsabilidad en Vladimir Cerrón y si por eso a mí me van a sacar eh, situaciones de que, de que no les gusta escuchar esto a su familia que estén en el exterior, qué pena pues. Pero así, así maneja Vladimir Cerrón, tiene mucha responsabilidad. Por eso organizaciones como esa hacen daño, hacen daño. Ningún partido político, o sea de izquierda o de derecha, debe prestarse a situaciones familiares. No es ético, no es moralmente aceptable que uno arme su organización política y ponga a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi suegra, a mi sobrino, a mi hija. Eso es nepotismo, eso es antiético, ¿no? Y sea lo peor que es sectario, antiunitario no Como que también se critica las posturas políticas de la izquierda que tienen organizaciones políticas que responden a un grupito de amigos y que manejan las organizaciones políticas como ONGs y que su voz no se puede discutir, sus directivas no se pueden discutir, quien discute es opositora, es conflictiva, no señores. Se acabó, creo, esa etapa. Se acabó esa etapa. de pensar que los partidos políticos responden a propietarios. No responden a propietarios. Debe responder a un programa. ¿No? Y si estoy equivocada, bueno, esa es mi postura. Que sigan formando aquí en el exterior sus grupitos de amigos. Y entre amigos este, van a seguir destruyendo lo poco o mucho que se ha avanzado. Lea, ah, ok, entiendo, y gracias por la aclaración. Dice, mmm, dice todos entran para vivir del Estado, son unos, son unos ineptos. También concuerdo con eso, también. Yo soy de la postura, a pesar de que puede pasar, parecer demagógico, pero esa es mi postura, ¿no? Lo digo porque es, es lo que pienso, es lo que siento. Los que llegan a un espacio de poder delegado por voto popular, no deberían percibir sueldos. Deberían tener una base económica que les permita vivir dignamente, porque la política es servicio al pueblo. ¿No? O sea, es así. No pueden ir a saltar al Estado. Debe modificarse en muchos aspectos la ley electoral o la ley de partidos políticos. ¿No? O sea, van con una angurria de poder y ya estamos viendo. Para mm, asaltar al Estado, un pagar un desayuno, un almuerzo, una cena, 190 soles, esa es una ofensa. Tener seguro médico privado, el peruano de a pie no lo tiene, esa es otra ofensa. Gozar de gollorías, de, de, de seguridad, de espacios para estacionar el carro distinto a los que tiene el común peruano de a pie, eso es una golloría eso no se ve en otros países no se ve ¿no? entonces este, no debería ser así ¿no? por eso es necesario que se formen ¿y saben qué? la calle es la que te forma estas protestas son la mejor la mejor escuela para formar nuevos líderes ojalá esos líderes sean incluidos en espacios, eh, un, un proceso que espero sea más adelante cuando se tenga que dar, sean incluidos en lugares bastante expectantes. Pero hay que tener mucho cuidado quienes están detrás de ellos también. Quiénes están detrás de ellos se evalúan los resultados, no las intenciones. Luis Huarcaya, hola, tome en cuenta que esta señora no está en Perú Libre, de ahora está desde mucho tiempo hasta cuando, ¿qué dice? Luis Huarcaya, hola, tome en cuenta que esta señora no está en Perú Libre, de ahora, está desde mucho tiempo hasta cuando Ricardo Vernon pertenecía a Perú Libre, es una traidora, nadie se dio cuenta. No sé ¿a quién se refiere? A Dina Boluarte, ah, ok, ok. Sí, pues, es cierto, Dina Boluarte ha resultado ser una Miserable, traidora. Ya, lo de traidora le quedó chico. Es una infiltrada, traidora. Y así como ella, mmm, hay muchas eh, en diversos espacios que tienen miedo sentar posición. Tienen miedo, les tiembla la boca, les tiembla las piernas. No saben sentar posición, pero sí saben treparse en las movilizaciones muy bien. Uh, aquí viene el dicho de caras, vemos corazones, no sabemos, ¿cierto? Luis Pabuarcaya. Y sobre todo los extranjeros no tienen nada que hacer en la política peruana. Bueno, esto no sucede aquí en Europa. Ahí sí, no estoy de acuerdo contigo, Lea, ¿sabes por qué? Te digo, es mi postura también, ojalá la entiendas, los peruanos en el exterior. Um, Estamos en los diversos países de acogida, somos más de tres millones y medio de peruanos, ¿no? que cuando salen del Perú no han renunciado a su condición de peruanos, no renuncian a su condición de peruanos. Muy por el contrario, a través no solamente de las remesas, a través de otras acciones propias de la dinámica de vida de los peruanos en el exterior, mantienen esa relación y eso es bueno porque a fortalece la relación de, y el sentido de pertenencia y de, de identidad con nuestra patria. Pero no solamente eso en, como discurso, sino que la ley ahora posibilita que los peruanos en el exterior tengan dos parlamentarios en el Congreso de la República. Esos dos parlamentarios tienen dos escaños que han sido elegidos a través del voto de los peruanos en el exterior. Nosotros somos parte del distrito electoral 27, por eso es que ahora ven toda una dinámica y una movida bien fuerte de los peruanos en el exterior, porque quieren esos espacios, ¿no? Es normal, que es legítimo, vuelvo a decir, pero tienen que ir con las reglas claras, no teniendo un discurso, una práctica y una, un discurso y una práctica para que no sean coherentes, o que digan una cosa y hagan otra. Entonces, somos parte del Distrito Electoral 27 con una agenda bastante interesante, la conozco yo, la sé yo, la he propuesto yo en, de en determinados momentos. Entonces, este, sí tenemos participación en el escenario político peruano, al menos eso lo dice la ley, y hay muchos peruanos que también la defienden y es legítimo, ¿no? Que en estos países a pesar de que muchos peruanos puedan tener la nacionalidad, pero no pierden la nacionalidad peruana. No pierden la nacionalidad peruana. Huarcaya, uh, esa es tu excusa para desacreditar una crítica. Yo también estoy en el exterior, dice. ¿Qué dice? Hola Manuela, gracias por informarnos. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Es la única manera de cambiar. Gracias a Dios te bendiga. Gracias, JR, gracias. Gracias, Manuela, por muy buena información. Bendiciones. Aurea Guerra, Luis Guarcaya, ¿esa es tu excusa para desacreditar una crítica, dicen, ¿no? Una crítica. Yo también estoy en el exterior y voté por el presidente Castillo. Por eso no me ciega a ver que Gualdemar, Cerrón, Bellido traicionaron, sí. Sí, yo lo he dicho. Y si les duele, vuelvo a decirlo. Con nombre y apellido, traicionaron los Cerrón, a Castillo y la bancada también. Y todos los que votaron en contra, a favor de la vacancia, todos ellos traicionaron a Castillo. Yo no estuve de acuerdo con Castillo. Voté por Castillo porque jamás voy a votar por Fuerza Popular. Castillo cometió muchos errores, excesos y todo. Que la justicia lo juzgue, lo condene, va a ver. Pero no era la forma de traicionar los votos del pueblo. No. No, no, eso no se puede permitir. Por eso siempre digo, se debió respetar y se debe respetar el voto del pueblo. Porque si no nos ponemos al mismo nivel de esa derecha bruta, chorada, asesina ahora, ¿no? ¿Me entendiste mal? Los extranjeros me refiero que no son del Perú. Ah, por ejemplo, Keiko Fufingimori, ¿qué tiene que hacer en la política peruana? Obviamente, sí, coincido contigo, ¿no? Sí, sí. Uh, por eso la izquierda no es sólida, porque los liderazgos y egoísmos no estamos unidos. Cierto, es cierto también. Es que, bueno, pues este, um, hay muchos que están en el escenario, uh, muchos que desunen, muchos que aprovechan, muchos que utilizan el discurso de la izquierda y llegan a esos espacios de poder para beneficiarse personalmente, luego se olvidan de sus electores. No, si, son, si traicionan a su familia, traicionan a todos. Esos no son los miserables. Manuela, lee mi mensaje. Dice MP. MP, ¿dónde estás MP? Que, a ver, quiero leer tu mensaje. me media ciega. A ver, eh, dime. Estoy buscándote MP. ¿Dónde estás? Si me ayudas. A ver, MP, ¿dónde estamos? ¿Dónde Luis Guarcaya. Eh, información, Aurea Guerra, es excusa para desarrollar, lea, me entendiste mal, Aurea Guerra, por eso la izquierda no es sólida, porque los liderazgos y egoísmos no estamos unidos. Manuela, lee mi mensaje, lea, nosotros peruanos que vivimos en el exterior sí debemos participar, no me refiero a nosotros, me refiero a extranjeros, por ejemplo, japoneses que hasta son presidentes del Perú. Antonia Aranda, le dio la espalda a su pueblo, eso no se hace, sobre todo a la gente humilde que... Y ella piensa que lo único que deben pedir es agua o cosas así, Esos, ellos existen y son peruanos como uno de San Isidro. Pues que ahí, la, ahí estos miserables piensan de que cuando el pueblo se moviliza, tiene que movilizarse porque pide agua, carreteras, aumento de salarios. No, ahora se están movilizando porque están haciendo política, no política partidarizada, que es otra cosa. Están haciendo política, y no es malo hacer política, no es malo hacer política. Y yo vivo en el extranjero y a los peruanos en el exterior, siempre veo con mucho temor que dicen, soy de la asociación, soy de la asociación. Desde que yo he salido al escenario en el extranjero he dicho, hay que hacer política, hay que hacer política, porque no es malo, porque le tienen miedo. La política es corrupta, no señores, el corrupto es esa persona, sea de izquierda o de derecha. Depende de ti que la conviertas la política en corrupción. ¿No? Entonces, por eso debe haber y debe ser uno coherente entre lo que dice y hace. Estoy buscando de MP su mensaje, no sé, no lo ubico. Pavelino, Adina Toralo, Adina Otarola y demás les espera a la cárcel. Sí, esperemos que esos miserables los manden a la cárcel como se merece. Bárbara, yo agradezco a los peruanos del exterior, nos apoyen en las marchas, no me siento sola, es cierto, muchos peruanos en diversos lugares están movilizando a ellos nuestro cariño, consideración y respeto, este espacio en lo que puede, transmite las movilizaciones de los peruanos en el exterior, está tratando de hacer incidencia con muchas limitaciones propias de la dinámica del trabajo, de los horarios, pero ahí estamos, ahí estamos por lo menos estamos sentando posición que no se debe estar con los miserables asesinos. Yo también estoy en el exterior y sigo siendo peruana, considero que tenemos que intervenir en lo que podamos con la política de nuestra tierra, que seguimos siendo peruanos y tenemos nuestra familia y absolutamente, Lea, yo coincido plenamente contigo, somos los que aportamos económicamente a través de las remesas, somos embajadores en los países de acogida en, tenemos esos vínculos que no los hemos perdido al salir de nuestra patria. en nuestra patria tenemos a nuestros padres, familiares, hermanos y toda esa red de amigos que eh, obviamente al estar fuera se fortalece dependiendo cómo, cómo trabajes ese fortalecimiento no Y no es malo vuelvo a decir hacer política. Bueno amigos, en breve, en breve vamos a retornar con otra entrevista en este espacio para ver el tema de la fiscal, esta fiscal zamarra que está haciendo triquiñuelas desde eh, la Fiscalía de la Nación. Eh, compartan este espacio suscríbanse al canal y nuevamente después de tres, cuatro días de haber estado ausente por un tema académico, tenía que preparar un examen de grado y una serie de cosas tuve que ausentarme forzosamente pero nuevamente retomando retomando esta conducción para hacer incidencia de todo lo que pasa en nuestra patria el Perú. MP el doctor Aníbal es un camuflado del fujimontesinismo. Porque crees, ¿Por qué crees que el fujimorismo votó en abstención por su censura? Engañó al presidente Castillo y al Perú. Hay una entrevista de Peruca, Perucamachi y clamor, y, clamor, y clamor popular, debe ser. ¿eh? Vamos a ver, se van a ir decantando, se van a ir decantando las cosas y al final, al final la verdad va a salir a la luz. Al final la verdad va a salir a la luz hay que tener bien identificados a todos ellos que cuando uno traiciona en política, traiciona, ¿verdad? De que es decepcionante. Pero también hay gente leal, no a la persona, sino a los principios, y eso hay que saludarlo. Así como hay traidores, hay gente leal a los principios y al soberano. Eso siempre rescato porque si no vamos a estar mal, ¿no? Jessy, acabo de decir a Dina Boluarte que convoque elecciones. Acaba de decir a Dina Boluarte que convoque elecciones. Mis respetos para la gente de Ponos, concuerdo contigo. Nuestro absoluto respeto, nuestro salud y nuestro sostenimiento, nuestro sostén, nuestro abrazo solidario a los peruanos que a partir del día de hoy se están movilizando. Todos estos días vamos a salir, nosotros retomamos las transmisiones en Todo Cambia, porque a falta de organizaciones políticas, estos espacios son buenos para eh, marcar la agenda, para traer la postura de otros peruanos que están en nuestra patria, y también de peruanos en el exterior, para identificar zamarros, para apoyar a nuestros compatriotas, estos espacios son buenos para hacer incidencia en un momento tan grave por la que está atravesando nuestra patria, grave porque estamos en plena dictadura, grave porque estamos en plena violación de los derechos humanos y eso tiene que saber el mundo. En el Perú no hay democracia, en el Perú estamos en una dictadura. Retornamos amigos en breve en Todo Cambia noche.